Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Hoy voy a explicarte cómo podemos hacer llamadas a nuestros contactos favoritos sin tener que desbloquear el iPhone. Como ves está bloqueado el iPhone, desplazaríamos hacia la derecha y como ves aquí arriba podemos hacer llamadas a nuestros favoritos. Comenzamos con el consejo. Te voy a explicar cómo tenemos que configurar nuestro iPhone para que puedas hacer llamadas sin tener que desbloquear tu iPhone, vale, lo primero que tenemos que hacer es si tenemos activado el widget hoy en nuestro iPhone, para eso tenemos que irnos a ajustes, luego Touch ID, venimos aquí, voy a poner el código, un momento, y una vez que estemos aquí tenemos que ir por abajo y en el apartado que pone permitir acceso mientras está bloqueado tenemos que activar la primera opción que es la que pone visualización hoy. De esta forma cuando esté el iphone bloqueado podemos mostrar el widget hoy que es el que va a mostrar los contratos de favoritos vale una vez hecho esto nos tenemos que ir a nuestro teléfono y abajo del todo veis que pone favoritos con una estrella tenemos que venir aquí en la parte superior elegimos al más y buscamos un contacto ¿vale? de acuerdo vamos a poner mi amigo Oscar a ver. y ahora elegimos las opciones que queramos ponerle favoritos podemos poner un mensaje un acceso directo a la llamada o un acceso directo a vídeo a FaceTime vamos a ponerle al de llamada ¿de acuerdo? una vez que ya esté hecho esto vamos para atrás volvemos a dar al botón de Home Inicio tenemos que desplazar hacia la derecha la pantalla. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos a ir abajo del todo y le vamos a dar a editar. Yo aquí ya lo tengo en favoritos, pero a lo mejor vosotros todavía no lo tenéis y posiblemente eh, tengáis que buscarlo más abajo. En concreto, yo lo tengo aquí en favoritos. Entonces le daríamos al icono que pone con el más. ¿De acuerdo? Ya nos aparece aquí arriba. Y a mí me gusta tenerlo arriba del todo, así que lo voy a desplazar y lo voy a poner ahí arriba, una vez que hemos acabado le damos aquí a OK aquí arriba de acuerdo y como veis el widget de favoritos ya lo tenemos puesto aquí arriba del todo ahora vamos a bloquear el iPhone, lo vamos a desbloquear y desplazamos hacia la derecha como veis vemos el acceso directo a los contactos de favoritos de esta forma podemos hacer unas llamadas rápidas sin tener que desbloquear nuestro iPhone. Si te ha gustado el vídeo, deja un like o suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.